¿Qué tal muchachos? Ahora voy a compartirles otro masito competitivo más con Nebula. Muchachos, la carta Nebula está siendo una locura, inclusive hasta por momentos más eficiente que el mismo Sunspot al momento de irse bosteando turno tras turno. Como ya les decía, esta cartita va a añadir el factor psicológico Para que el oponente esté jugando siempre de manera incómoda En la ubicación donde se encuentra Nebula Y eso hace de que puedas aprovechar esos momentos Para ir llenando otras ubicaciones y e seguir tomando la delantera Y ahora vamos a la zona de reemplazo Seguramente me vas a decir Tío Hearthstone y Jeff ¿Por cuál carta la voy a reemplazar? Pues bueno, acá vamos a ver algunas cartitas Por las cuales puede ser reemplazado Jeff La primera de repente que podrías utilizar acá Y podría ser útil, podría ser Mojo Recuerda que el oponente siempre va a estar tratando de jugar cartas en el lado de Nebula Y probablemente termine llenando su ubicación Así que Moyo acá podría ser una gran candidata para poder reemplazar a Jeff Otra carta también que de coste 1 que podría reemplazar a Jeff sería Nightcrawler ¿no? Si es que hablamos del tema del movimiento para que de repente el crawler se vaya tal vez para la ubicación inundada de tormenta, ¿no? Podría ser también... Otra carta también que podría funcionar acá bastante bien de repente, que podría ser, o oh, digamos una carta que te podría dar tiempo para jugar, podría ser Sentinel, o también podría ser Scarlet Witch para cambiar ubicaciones si en caso no te sientes cómodo con alguna ubicación. Y finalmente me parece que la otra Cartilla también que está interesante vendría a ser Lizard, ¿no? Una carta de coste 5 No necesariamente te van a llenar siempre la ubicación Donde se encuentre Lizard, inclusive Si la pones acompañada de Gus a veces No te llenan la ubicación, así que pues ahí También estaría genial el hecho de que pueda Ser Lizard eh, un reemplazo Para Jeff. Y ahora comenzamos la explicación de este Masito comenzando por Sanspot, ustedes ya Saben muchachos cuál es la función aquí De Sanspot, ir bosteándose De poder mientras no gastamos energía Turno tras turno, en este caso hay un bosteo bonito que vas a tener acá con una sinergia con Wave donde vas a, no vas a gastar dos de energía en el turno 5 y pues Anspo también se va a llenar un poquito más de energía ahí y eso puede sinergiar obviamente con She-Hole o algunas otras cartas demás que ya vamos a ir explicando el combo un poquito más adelante luego nos vamos con Nebula, nuestra carta protagonista de este masito, esta carta que hace también que este mazo se vea un poco más fuerte también, se vea mucho más sólido y psicológicamente obviamente haga un impacto mucho más grande también contra el oponente, así que esta carta de acá es muy buena protéjanla con armor, acá tienen la carta de armor, nebula también puede sinergiar muy bien con tormenta, puedes tirar a nebula y luego tiras a tormenta en esa ubicación donde se encuentra nebula ahí. y luego cuando inundes la ubicación pues ahí nebula se va a bostear al menos más 4 de poder ¿no? más 12 en turno 5, más 2 en turno 6 y ya tienes ahí una bosteada garantizada de parte de nebula ahí, así que por ese lado como les digo nebula tiene muchas chances de poder salir adelante, inclusive con el mismo Gus porque a veces el oponente tiene cartas altas y no tiene cartas pequeñas y ahí es donde también le molesta bastante obviamente el no poder jugar cartas ahí donde se encuentre Gus con Nebula y ahora muchachos nos vamos con Gus esta cartita de acá bastante buena es un counter muy bueno contra mazos que generalmente juegan cartas grandes e inclusive un buen counter también contra Galactus ¿no? digamos que te van a jugar Galactus y ya sabes por ahí ¿no? y te quieres anticipar le lanzas un Gus en esa ubicación y ya sabes que Galactus ahí no lo va a poder jugar además de esto la debilidad que puede tener Gus acá es si es que te juegan Sabu y te juegan cartas de coste 4 por 3 de energía que van a estar costando con la sinergia de Sabu y ahí sí medio que Gus no te va a servir al menos en la ubicación que quieres tratar de proteger verdad pero después de eso vas a estar bastante cubierto digamos con la forma en como Gus protege y como no deja que, que el oponente pueda jugar tranquilamente sus cartas ahí la otra forma también de hacer un buen counter es cuando juegas a Gus y en el turno 5 juegas a Wave y como todas las cartas generales generalmente el oponente van a costar 4, no va a poder jugar nada en la ubicación donde se encuentre Gus, asegurando que ganes esa ubicación. Luego nos vamos aquí con Armor, una carta excelente muchachos, una carta bastante buena que está hecha generalmente como guardaespaldas, como protector de Sunspot o de Nebula o también de cartas altas como de repente She-Hall ¿verdad? Es una carta interesante Armor acá, tienes para jugarla en ubicaciones adversas que destruyen cartas para que puedas jugar más cartitas ahí, una carta excelente la verdad para este masito, ahora nos vamos con Jeff esta cartita muchachos es una carta muy buena, es una carta de serie 5 no todo el mundo la tiene, ya les dije los reemplazos un poquito más antes eh, unos minutos más atrás en el video una carta pues excepcional para poder jugarla en ubicaciones donde a veces no te permite jugar nada o para jugarla de repente donde nos quieran poner un profesor X también ahí lo jugamos a Jeff o podemos jugarlo en la misma ubicación inundada de tormenta, te da para bastante juego la verdad Jeff, una carta bastante linda, una carta que rinde bastante en este masito y ahora nos vamos con tormenta una carta que va a ser una gran sinergia con varias cartas aquí va a tener mucha sinergia con sunspot con nebula con la misma jessica jones con doctor doom o sea acá hay un montón de cosas buenas donde te puedes ver apoyado con, con estas cartas para que la ubicación de que va a inundar tormenta acá pueda llegar a tener mucho más poder y ahora nos vamos con Wave, una carta de combo muy interesante y también counter, ojo eh, Wave acá lo que va a hacer como counter es restringir de que las cartas o que en el turno 6 generalmente no se pueda jugar más de una sola carta porque todas las cartas van a costar 4 de energía a ver, si te juegan una cera ya sabes que te pueden llegar a, a botar también dos cartas de coste 3 verdad, pero si no es el caso generalmente pues Wave puede llegar a molestar bastante al oponente ahora, aparte esto en el pa la parte de combo que tiene Wave acá es que si tú lanzas Wave En turno 5 y no juegas nada más que Wave Pues hay 2 de energía que no gastas Y eso se traslada en She-Hulk Que al final terminará costando 2 de energía y tienes otra carta alta que puedes lanzar ahí sea aero sea líder sea Doctor Doom que son cartas muy buenas que pueden ayudarte como finishers haciendo que puedas ganar la partida sin ningún problema, luego estamos aquí con Jessica Jones que su función muchachos generalmente es ir con tormenta, pones a tormenta pones a Jessica Jones en esa ubicación y sabes de que luego no vas a jugar nada ahí y vas a poder tener 4 más 4 de poder adicional, o sea prácticamente en esa ubicación tienes 10 de poder si le sumas luego un Doctor Doom llegas a 15 de poder y va a ser más difícil que el oponente te pueda ganar con una sola carta o con dos cartas inclusive en esa ubicación. Luego tenemos Aero. La carta disruptiva de este masito. Aero como saben. La ha nerfeado la habilidad. Pero acá con Wave. Puede ser que mantenga todavía. Esta esencia de poder mover. Una carta que vaya a jugar el oponente. Haciendo de que puedas ganar la partida sin problema. Muy importante siempre tener prioridad aquí con Aero. Pero sobre todo Aero como les decía. Se vuelve muy fuerte cuando tienes el combo con Wave. E inclusive la puedes jugar. Juntamente con She-Hulk. Ahora nos vamos con Líder. Otra carta ahora que gracias a la modificación de su habilidad. Se ha vuelto bastante viable jugarla con Wave también. Ya que puede copiar la carta con el mayor poder. no Del lado del oponente por supuesto. Y así hace que pueda llegar a ser viable nuevamente Líder aquí. no Me han salido jugadas bastante bonitas con Líder acá. Donde he podido copiar cosas interesantes. Así que pues esta carta es muy clave en este masito. Seguramente ya muchos la tienen. Pero a, acompañado con Wave. Acompañado con She-Hulk líder la verdad puede llegar a ser una absoluta bestia, además recuerda que esos dos de poder que tiene el líder ahí te ayuda a poder tomar la delantera en cualquier ubicación, si es que le estabas perdiendo de repente por un puntito, tiras líder ahí, estás ganando esa ubicación y encima la carta que vas a copiar te puede llegar a asegurar sin problema que puedas ganar esa ubicación con líder más otra ubicación de repente por ahí que ya lo tenías eh, ganado y que simplemente aparece otra carta más en ese lugar que copia y pues sigues ganando esa ubicación sin ningún problema, y ahora nos vamos con Doctor Doom, muchachos, Doctor Doom, acá. Esta carta que te va a poner Doombots, ¿para qué va a servir? Para que te ponga Doombots en la ubicación inundada. Para que te ponga Doombots donde se encuentra Goose también. No, ahí te pone un Doombot. Es muy fuerte. 5 de poder ahí donde está Goose es bastante bueno. Eh, tienes para jugarlo con combo con Waves. Eh, que seguramente sería hasta mucho mejor todavía. Si el oponente solo te va a jugar una carta. Tiras Doctor Doom y pones más cartas este, tú en las otras ubicaciones. Eso es muy interesante. Ahora, si te están jugando acá también eh, Sandman, por ejemplo ahí también tienes el Doctor Doom para poder tratar de salirte de ese problema y poner más eh, cartas también ahí, no más poder, y si él te quiere jugar de repente alguna carta alta, por ahí ya usas aero después todavía y lo arrastras para el lugar que quieres y puedes terminar ganando la partida, es muy interesante Doctor Doom muchachos, acá es una carta muy buena en este metajuego, eh, ha cobrado mucha fuerza hace unos meses incluso Doctor Doom pero ahora más que nunca tiene mucho sentido utilizarlo en esta temporada, y ahora nos vamos finalmente con la reina del mazo que vendría a ser Shih esta cartita de acá muchachos va a sinergiar perfecto con wave como yo les decía pero es importante que no jueguen nada más que wave en turno 5 si juegan otra carta más y se gastan esas do esos dos puntitos de energía que le quedaba para shihol pues shihol no va a poder sinergiar como ustedes lo esperen y va a terminar costando 4 de energía también en turno final así que lo que les recomiendo acá es que por favor no jueguen nada más que wave nada más en turno 5 para que pueda salir shihol por coste 2 y así puedas acompañar con otra cartita de coste 6 que va a ser coste 4, entonces ahí tienen 6 de energía muy bien gastaditos para lanzar esta carta alta de coste 4 más she-Hall. no pueden acompañarlo con Aero, líder Doom, más Hole o sea son cosas muy interesantes la verdad que se pueden hacer con este masito, unas combinaciones bastante buenas, donde inclusive acá también shihol la puede jugar con goose, en realidad goose este como les decía no deja jugar cartas de coste 4 hacia arriba, pero shihol sin embargo la vas a poder jugar en goose si es que la tienen costando 2 de energía, así que por ahí también pones una cantidad de poder interesante en la ubicación de Gus y termina sin problema ganando la partida. Y ahora sí muchachos, hemos terminado la explicación teórica y comenzamos con los gameplays. Acá quiero ver qué cosa, qué cosa va a hacer Gus, también es una buena carta, ok. Nebula, esto lo obligamos a jugar a la derecha y lo, la boba la tenemos todavía media libre. Hay que proteger a, Ar a Nebula igual acá. Y Acá de ley, proteger la Nebula. Incluso puedo jugar Storm después. O puedo poner Storm a donde la izquierda. Ok. Mira, a ver cómo, cómo está jugando ahí. A ver, dependiendo de lo que salga ahora. En el turno 4 se transforma otra las otras ubicaciones, ¿no? Yo jugaría esto acá. Y... Porque, a ver, lo otro que se puede hacer es jugar Wave también. ¿Puedo jugarla en el siguiente turno? Bien. Tu ah tu Las la grandes mentes piensan igual Pues viejo Ya Entonces Acá no está difícil Esto puede ser así de repente Puedo jugar este Wave a la izquierda también Está bueno Compro acá O guardo las fichas para alto Como te respondí Goofy Como te respondí Te dije Que el alto evolucionador No se sabe si va a ser Big Bad eh, Para mí va a ser una buena Una buena cosa La verdad el alto evolucionador Pero tienes mucho por esperar Todavía viejo. O sea hasta el 23 de mayo Todavía imagínate Tienes un huevo de tiempo O sea hasta el 23 de mayo Tienes 6.000 fichas de token Casi ya mm. Ok no me queda otra cosa Más que hacer esto nada más y ya está Y nada más Ahora lo otro es no jugar nada eh. Ya esto va casi ¿sí? No vas a poder ir a Profesor X Puedes tirar a Profesor X al medio Pero simplemente yo no jugaría nada Y le gano también O sea va a depender de lo que va a hacer aquí Oye espérate Hubiese puesto a Jessica Jones al medio Hubiese sido mejor ¿no? Pero no está bien Está bien el líder acá Está bien el líder acá Está bien la jugada de líder, puede, puede funcionar. No la tienes tan fácil. Porque acá Nebula se va más 2 y Sanspo se va 2 también. O sea, tienes ahí de frente 11 poder. Él tendría que prácticamente este esquipear el turno para poder... Ah, profesor X o qué. Pues acá aparentemente va a perder, ¿no? ¿Cómo gana acá? Encima tengo Jeff. ¿Cómo gana supuestamente la que él no puede jugar nada? Él no puede poner Jeff a la derecha. ¿Ganamos sí o no? Tienes como 4100. Estás lejos todavía de comprarte un Khan o un... O sea, para el 23 de mayo vas a tener alrededor de 7000 fichas. Si es que no compraste algún paquete de repente por ahí que te dio más fichas. Sí. Pero yo diría, o sea, entre Khan y Alto Evolucionador, para mí más emocionante va a ser Alto Evolucionador, por supuesto. Claro, imagina. No, pero le iba a copiar el Nightcrawler nada más, pero igual era muy malo eso. No, no iba a servir de nada, la verdad. No iba a servir de nada. Líder era muy arriesgado jugarlo acá. Habla, ah, Chef, ¿qué dice? ¿Cómo va todo, viejo? Ahí está el señor. El romanticón. El galán, viejo. El galán, pues, viejo. Ese conquista con las miradas, nomás. De un nada menos susto mm, A ver Mira si jugase Si pudiese jugar Nebula acá Al medio Sería cosa buena ¿eh? Incluso yo puedo jugar Nebula acá también Pero si le doy una Nebula a él Yo, yo prefiero jugar al riesgo a Nebula acá viejo Me gusta Me gusta Ese riesgo me encanta Vamos Sin riesgo no hay paraíso Bien No me jodas Hice jalado al gato. Eh, a ver. Pues a ver, ¿qué hacemos? Eh, mira, podemos hacer wave. Podemos hacer jessica acá. Luego hacemos wave. Y de ahí hacemos aero con She-Hole. Y podemos sacar la última carta que se pueda jugar ahí de repente. No sé, de repente nos estamos proyectando demasiado. Va a tirar Hog ahí, ¿no? Y no se mueren, weón, ninguna. Ah, bueno, se murió un Korja al menos, algo es algo. Ah, mira, empezaste a jugar la temporada de modo, qué bonito. Me da mucho gusto eso. Ya. Yeah. Es momento de tirar acá el aero. Está que otra forma de ganar. Bro. Es Keishi, Hall y Aero acá para jugar. Ojalá que no quiera jugar ahorita su carta más alta. Pero si juega Dino, por ejemplo, tiene cuatro cartas nada más. Probablemente es más Darkhawk, ¿no? A ver, si es Darkhawk tiene 14 de poder, llega a 21. Yo voy a tener solamente 13 de poder, me faltan 8. Mm. Aero creo que está mejor acá, ¿eh? Es que el problema es que ya me quito totalmente toda la... Vamos a jugar así nomás. Tengo que dejar esto acá. Ok, ojalá que salga. Si sale la partida, sale. Si juega a la izquierda... ¡Oh, no jugó a la izquierda! Black Ball, ya. Yeah, no hay problema. Está perfecto entonces. Se puede ganar, muchachos. ¡Se puede ganar! ¡Vamos! Ya está. Creo que ya se ganó ya. Yo tengo la priva encima. Así que cuando tiene la prio aero, no le gana a nadie. A ver, por Gamora otra victoria o no. Por Gamor otra victoria o no. Que vive el amor, señor. Todo bien, dice. ¿Qué tal el día del trabajo, muchachos? ¿Cómo la han pasado? Feliz día para todos los trabajadores, eh. Para todos los vagos también, viejo. Porque para. A ver. Uy. Uy. Ok. No quiso jugar a la derecha. Pues eso me ha sorprendido, eh. Qué raro que haya hecho esa jugada. Vamos a ver, dependiendo qué jugada ha hecho al final. Ah, Shang-Chi. Yo no sé qué ha hecho. No tenía nada mejor, claro. Si jugaba en Ganderers a la izquierda no hacía nada también. El bot dice. ¿Tú ¿Qué más puedes poner? Algo que tenga 2-3 también. Hay, hay varias cartas con 2-3. Pero Lizard también es una buena opción. Este vasito está bonito, ¿eh? Por ahí explota, ¿eh? <ríe> Papi de mierda. ¿Por qué, por qué eres así? ¿Por qué, ¿Por qué estimulas a que la gente haga eso, viejo? Te va, te va a banear perro, ¿eh? Este perro, viejo. Pero es este perro. A ver, Asgar. Mm, ya, yeah, seguramente me lo va a mandar con Viper, ¿verdad? Yo creo que hacemos esto acá Y luego tiramos Storm nada más Si, sí, nos sale algo Lo que nos salga lo convertimos con Storm sin problema A menos que no podamos jugar Van a Fipapi, dice Ese Fipapi está todo, todo exaltado, está viejo Ok, esto por acá Incluso podemos lanzar a Aero. Con Tormenta Bien. Podemos poner a Aero para la izquierda, eh. Munger. Probablemente Dino. Ah, pero no puedo jugar nada. Ah, no puedo jugar eso. Uy, shit. El problema es que si tiene Darjo acá... Ya. Yeah. Entonces, acá le tengo que poner a Gus probablemente pensando en futuro. Vamos a ver si quiere sacrificar o no Porque es Goose, Wave Y de ahí Aero debería ser O Doom incluso, ¿no? Ah, miércoles Se quedó con el de ahí mm. Ya, aquel problema A ver, se va a llegar 2, 5 7, 12 No voy a llegar, uy, miércoles Acá no voy a llegar con Doom tampoco Hay que pensar bien No llevo, así que tengo que pensar en ganar Acá si o si las dos ubicaciones 7, 12, no llega aún. A menos que solo lance de Doom solito nada más Pero No, no, no creo que me convenga eso eh, ¿Cómo está Di Máximo? ¿Por qué te vas a disculpar viejo? No te preocupes ¿Qué tal Nebulosa? Hasta ahorita, la, A ver muchachos en el chat ¿Qué tal estado ne, Nebula hasta ahorita De lo que ustedes han estado viendo las partidas? Creo que hay nada más, vamos no, Nebula, ahorita a esas alturas ya no te sirve mucho. Y mira, eh, qué bueno que sirvió con Black Ball acá. eh Ya. A ver. Mira, puedo tirar Doctor Doom solito nada más, viejo. Y hago que... Ah, pero no puedo jugarlo acá. Uy, ya. No, pero igual pues. O sea, juego Doctor Doom acá. No va a poder jugar él nada al medio. Y ahí sí, más los dos puntitos que tengo, puedo terminar ganando. Ya, eso puede ser. Llega a 14 puntos exactito. Y ahí sí puedo ganar. Ya, esa jugada es la que sí puedo hacer. Y él también puede hacer una sola jugada nada más. Y es poner algo a la izquierda. Ahora, si él pone Doctor Doom, pues ya lo intentamos al menos. No creo que lo tenga, ¿eh? Es que si pongo She-Hulk por si las moscas ya no tengo los dos puntos extras con Sunspot. O sea, ¿por qué voy a poner Hulka si voy a perder a la derecha, muchachos? Si, si no pongo Hulka, pues tengo dos puntos más y sí ganaría con 14 puntos. Por esa razón es que no juego Hulka. Tengo 10 puntos al medio y eso debería ser más que suficiente para ganar, ¿no? A menos que tenga Hulka también. Bueno, son los riesgos que hay que, que, hay que tomar acá. Vamos. Ah, la jugó tres cartas. Ya. Te quiere decir que no llega entonces a ganarme al medio. Ay. Ay, me ganó. Oye, no, era demasiado. Y no le ganaba tampoco. No le ganaba ningún, no le ganaba tampoco. Perdí en una ubicación y ganaba en otra igualito iba a ser. Y si quieres aprender más del juego, comando tips, comando ayuda, puedes poner comando WhatsApp, comando Discord. Que ahí están también todas las comunidades. Todos están invitados a unirse, muchachos, al grupo de WhatsApp, al grupo de Discord. Al, al canal de Discord A mis redes sociales, comando redes Ahí estoy Twitter, todos lados estoy publicando cosas Ahí todos ustedes Están invitados muchachos Uy esto por acá? Ya Z, Z3 es alguien también con quien me he enfrentado varias veces Tenemos un MMR bastante similar Ya genial Uy uy uy uy uy uy Ok, esto por acá Ya, yeah, qué genial que haya jugado para ese lado Yo le dejo Jessica Jones a la derecha Y estamos bien Wave Va a tirar Sandman entonces Tirarle acá a Jessica nomás creo que es lo mejor Jessica y de ahí sale Wave en todo caso De... Necesito, necesito acá Doom Bien, gracias Doom Es lo máximo Ok, esto por acá Es que si sale She-Hole Si sí me conviene pues. Si sale She-Hole Si sí me conviene, no me conviene jugar Aparte que Sanspot se mama dos puntos y Ya está bien, vamos Así que por si acaso muchachos Fipapi es el encargado acá de. Uy, espérate, ¿tiene acá este She-Hole o qué cosa? ¿Por qué no has jugado acá nada? Hasta que sale líder, tiro esto al medio nada más. Y a lo que tenga a lo que venga. Porque el otro es jugar líder acá. Sí, pues es que lo único que puedo hacer ahorita es jugar Doom, es lo, es lo mejor. Puede ser que tenga She Hulk, puede ser que tenga líder también. Si tiene líder me va a ganar. Con líder me ganan ¿O no? Claro, pone al medio. Más el Doom. Que yo pongo otro Doom. Pero la vaina es que si mi Doom se, se friega, pierdo. Ya no importa. Vamos a darle acá. Porque este es poco de riesgo la cosa. Yo le seguiría ganando a la izquierda, ¿verdad? Ahí vamos. Igual... Ah, jugó dos cartas. Ya o sea, puede ser que haya jugado Holka. Y go... Mátate, muere, muere, muere, muere, muere, muere. Toma, perro. Eso, perro, vamos. Y ahí, muchachos, todo se gana acá, eh. Victoria. No sé cómo aguantas, Rollis. Así que aguantar, viejo. Se aguanta, se aguanta acá muchachos este masito me ha agradado bastante también jugarlo es un mazo muy interesante un mazo que hace sus cosas bastante bien un mazo que tiene una gran sinergia tiene muchas cartas acá que entre ellas funcionan como un engranaje como un relojito suizo prácticamente es un mazo que lo veo muy bueno acá para poder jugarlo ante diferentes circunstancias así que si ya saben este masito lo quieren usar para subir a rango infinito lo pueden hacer sin ningún problema y ya saben muchachos si tienen cualquier duda o consulta la pueden dejar aquí aquí en la cajita de comentarios estaré acá para poder leer y contestarle en la medida posible todas las dudas que puedan tener con respecto a este masito de acá y también estoy en la plataforma morada de lunes a viernes por las noches haciendo transmisiones en vivo así que también si puedes y si gustas allá puedes preguntar en vivo cualquier duda que tengas así que ya sabes te espero allí un abrazo para ti